sus manos de la protección de la para perdón de sus pecados. Amén. Es que Jesús estuvo muerto que el día y la que por el día resucitó venciendo la muerte y en esa muerte somos también los presentadores. Amén. Es en la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén. Aceptas a fe, Jesús como único Señor Salvador. Amén. Y así como testificas se en tu fe. Elante de Dios. Mi niño, salve a Jesús. <tose> Hermano Jesús. de de Dios. Este Jesucristo se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de, de tus pecados. Amén. Cres en la resurrección y la vida eterna. Amén. Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador. Amén. Por así como tú testificas en tu fe. Delante de Dios y los hombres, yo te bautizo. En el nombre de Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria Amén. sangre en la cruz del caballo para la bendición de tus es la resurrección de los muertos la al Señor Jesús, que Dios, Señor y Salvador en su vida, conforma la la fe de la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 Ay. Hermano Enrique, ¿crees que Jesucristo nuestro Señor derramó la sangre al calvario para perdonar tus pecados? Amén. ¿Crees la resurrección de los muertos de la vida eterna? Amén. Acepta a Señor Jesús como Dios, Señor y Salvador. Amén. Pues con los de los testificas ante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Acepta al Señor Jesucristo, el de Dios Señor, se Amén. la fe que en interior, de ante los hombres. Amén. nombre de Jesús, que Padre, Hijo y Espíritu Santo.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 hermana Susana es que Jesucristo se dio a la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de tus pecados es en la resurrección de los muertos y en la vida eterna aceptas a Jesús como tu único salvador y Señor Amén. pues así como testificas delante de Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús es un padre, felicito. Amén. Amén. Amén. Amén.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 ¡Ahora! Señor Jesús, derramó su sangre, la curva del caballo para perdón de tus pecados, que crees la resurrección de los muertos y la vida eterna, y aceptas a Jesús tu único Dios, Señor y Salvador en tu vida, porque la fe que tú testificas entre Dios y los hombres, yo te doy en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.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 ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por eso por favor, por eso por mundo no nos por favor, por favor, por favor, por favor, Cristo derramó las que de la cuna del caballo para perdón y sus pecados que no es la liberación de los muertos de la vida eterna acepta la posibilidad de Dios y salvador en tu vida y con la fe que te justifica tu Dios si y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo por <risa ese pecho running> ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué de ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! de lo ¡Ay! él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!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 El Espíritu Santo en la cruz del Calvario para fundar nuestros caminos. Amén. Crece la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Acetas la confesión delito Dios señor Salvador en tu vida. Amén. Conmemoración de las víctimas ante Dios y los hombres. Yo creo y con el nombre de Jesús salve por el Espíritu Santo. Amén.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 Gracias. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.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 del agua es la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén. la persona con un poder con un salvador y amén, no se marcha, no la se se Señor Jesús, crees que te dio la cruz en el Calvario y derramó su sangre para la perdón de sus pecados, crees en la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, pues así como te suscitas en tu delante de Dios y de los hombres, yo te bendito en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Carmen. ¿Qué es el Jesucristo de Ramón sangre del cruz del Calvario para perdón de tus pecados? ¿Qué es la resurrección de los muertos de la vida La a Jesús, tu único Dios, el bien salvador en tu vida? ¿Conforma la fe que tú te explicas ante Dios, Dios, sí, Dios y los hombres? Yo te bautizo en el nombre de Jesús, es Espíritu Santo. Pero que, déjala que, que se Amén. ¡Amén! ¡Ahora! Oh, oh, oh. de carvario y derramó su sangre para perdón de tus pecados, crees en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, aceptas a Jesús como tu, tu único Señor y Salvador, pues así como testificas en tu fe delante de Dios y de los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermana Ana, si que Jesucristo nuestro Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados, que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, acéptame a Jesús, tu único Dios, Señor y Salvador en tu vida, conforme a la fe que tú te destituís ante Dios y los hombres, plenamente bendito en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya.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 Hola. Yo será de ti, será de ti. daquela cara.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 y redama gratuitamente con todos aquellos aquella con los tallos, con los gitanos con los negros con los chinos porque para Dios no hay distinción de rata ni de color y sé por fe y por certeza que el Señor nos está viendo porque para Dios no hay distinción de rata ni de color y sé por fe y por certeza que el Señor nos está chinos.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 Como os digo, hermanos, muchos escandalizados que me conocen. Yo no conocía al Señor Jesucristo. Hace muy poco tiempo que lo he conocido. Ahora los 108 meses. Había conocido antes a muchos Jesús, a muchos hombres que se creen dioses. Pero el único Dios cae en la tierra y en el cielo es Jesucristo. Porque quién dio su vida, quién se dio a la cruz del calvario y el sacrificio, no fue un hombre.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 Sé por ser, hermanitos, que aquí se encuentra el Señor de señores y el Rey de Reyes. Amén, amén. ¡Gloria a Dios y que Dios os bendiga a todos! ¡Amén! amén. El Señor de señores y el Rey de Reyes. Amén. ¡Gloria a Dios y que Dios os bendiga a todos! ¡Amén! Bueno, amén. Claro, los primeros los saludos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! Pues bueno, ayer fue un día que nunca me olvidará. ¡Amén! Porque fue un día maravilloso. ¡Amén! Porque yo iba a las iglesias estaba junto también Pero mi compañero Se iba a fortizar Y yo tanto vi me lo dijo No me supo bien. Y dijo, si quieres te espero Digo, espérate sentado Que derecho hecho te cansarás Pero solo su último muy contento. No sé cómo estamos toda la iglesia chantando, de verdad, hermanos, pero yo estoy muy contento. Aleluya. Pues ayer, hermano, antes de la bautista, no son antes, antes de algo que me decía a mí, no te bautistes, no te bautistes. Y tenía un miedo porque para mí, de verdad, es un acto muy importante para mí. Pero cuando fui al río y dijeron, piste a ti, no ha pasado por las aguas. Me entró, me entró contemplé que, hermanos, que no podía Amén. Porque algo que me decía, no te bautistes, pero yo... Gracias a nuestro Señor Jesucristo he aceptado a Jesús en mi corazón de hermanos. Y estoy muy contento, hermanos, de seguir a Jesús, hermanos. gloria a Dios, hermanos! Nada más, hermanos, solo un saludo en el bendito nombre de Jesús. ¡Ale! amén Bueno, yo también su saludo en el nombre de Jesús. amén Vosotros sabéis que estoy volteado dos veces, pero el primer volteo me borticea por ilusión y en mí,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 Pues bien, yo también, su saludo, en nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! Y hermanas, yo no sabía lo que era un bautismo, pero algo sé porque tengo una alegría, un grande que me porta en el corazón. ¡Ale! Por mí, también por mi compañero y mis hijos, ¡Amén! Queremos que se vive a Jesús como Padre y Salvador de nosotros. ¡Ale! Gracias porque me está centrando el cuerpo con un junto. Espalda, pues todo lo que lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermana, lo primero que es un saludo del nombre de Jesucristo. Amén. Verdaderamente, mi corazón está pegando un pote de alegría. Amén. Porque es verdad lo que ha dicho mi compañera cuando le dije yo te esperaré, me dijo.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 que, que pasar por agua era necesario de pasar, porque Jesucristo también pasó Jesús. Bendito seas tú no amén. amén. Pero hermana, ahora sabemos que cuando Adán y Eva, que dijo el Je Jesús, Jesús, dijo el Señor, ahora salíse bien y hermano. Amén. Bueno, gloria a Dios. A Ayer, de verdad, que lo vi. Gocí bueno, sí, porque cuando estábamos todos, antes de meternos al agua, estábamos todos enfrente del río, estábamos buscando palmitas y de verdad que me gocí. Amén. Porque me se representó el huerto de Lerez. Todos vestidos de blanco, la gocí, de verdad. Luego mi hermano José y nuestro hermano aquí el pastor, en el agua conquistando eso fue un gozo muy grande. Amén. Y doy gracias al Señor Jesucristo por tocarme, porque toda aquella persona que no tenga Cristo en dentro de su corazón, lo veo un pobre, el que sea un rico de dinero, pero el que no tenga, el que no tenga al Señor Jesucristo en el corazón, lo veo un pobre. Y un pobrecito, muy pobre, teniendo a Jesucristo en el corazón, lo veo dichoso, porque tiene al Salvador. Porque el Señor Jesucristo nos ha recogido a toda su generación en sus brazos. Gracias, Padre mío, por habernos por cogido. En el nombre de Dios, aquí y Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo quería deciros, yo que no me va a ofrecer ayer, sentí un gozo en mi alma muy grande. Gloria a Dios. Luego quería deciros que si no, de Dios. Amén. Los saludo en el nombre de Cristo. Amén. Pues yo hermano, como dicen los hermanos aquí, pues para mí también el bautismo era una cosa que no entendía. Yo les digo sinceramente, no lo entendía. Pero cuando, cuando estuvimos ahí en el río, ya para el acto de bautismo, cuando mis pies se en el río del agua y estaba metiéndome, sentí una sensación de mucha responsabilidad para mí. Fui algo que me vino con una gran responsabilidad.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 Que el botín del agua es necesario. Eh, porque a partir del agua es cuando se deja uno, ha ido el pecado el nombre mío que se dice: Que coma renacer de nuevo y seguir la vida ya la nueva. Amén. Que Dios lo bendiga solamente a eso. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡A Yo no iba a salir, pero mi entro mi cuerpo tienta porque me dice que salga. El Señor es porque no pensaba de mi si padre. Pero... Amén quisiera y me alegraría mucho que aunque solo ha a Dios y que supiera que uno de los que se han sido portados porque no por nada pero también los tienen una cinta y es muy bonito tenerlos de recuerdo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo también ayer estaba muy contenta junto a mis hermanos y mis hermanas. ¿Vale, no? Estaba muy feliz y cuando mi padre que no sentía nada, solamente sentía la voz de. Después será un hermano que quiera salir,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 I'm mm -hmm. mm -hmm. be better?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 Sabemos, hermanos, que no todos llegamos al mismo tiempo a su conocimiento. Yo sé por fe que muchos ya lo hemos recibido, de que Nega llama la salvación. Hay otros que aún parece que no ha llegado a su conocimiento. Busques en el mundo las cosas.